Nueva Chevrolet Tracker. Máxima seguridad y confianza para manejar en cualquier camino. Mejora tu experiencia de manejo con el sistema de control de estabilidad y control electrónico de tracción. Estaciónate con seguridad con la cámara y sensores de reversa. Las alertas de punto ciego y de colisión frontal te avisan de los peligros que no puedes ver en el camino. Te protege a ti y a tus acompañantes con 6 bolsas de aire en todas sus versiones. Evita cualquier percance con el asistente de colisión frontal inminente con indicador de distancia. Nueva Chevrolet Tracker, la SUV con una seguridad a prueba de todo. Conoce más en chevrolettracker.com.mx o visita uno de nuestros distribuidores Chevrolet autorizados.